estimados estudiantes continuamos con el estudio de los sustantivos comunes en cuanto al género Bien, hablamos de sustantivos comunes aquellos que carecen de género propio por lo tanto necesitan ne, necesitan para diferenciar el, el sexo mediante el artículo y los determinantes por ejemplo eh, Aquí nosotros nos fijamos en los sustantivos comunes, estudiante, poeta y coleccionista. Eh, cada uno de ellos tiene dos determinantes. Entonces, ¿cómo vamos a hablar? Cuando es de, de, se refiere al sexo femenino decimos la estudiante, el masculino sería el estudiante. Eh, de la misma manera en poeta decimos el poeta la poeta el coleccionista la coleccionista son numerosos los que se forman con el sufijo ista por ejemplo tenemos pianista artista y dentista de la misma manera se han formado para tanto para el masculino como para el femenino utilizamos diferentes determinativos el para el masculino y la para el femenino bien eh, vemos que los sustantivos acabados en a son en buena parte de origen griego y denotan profesiones actividades o tributos de persona por ejemplo decimos profesiones astronauta entonces de la misma manera el astronauta la astronauta eh, en actividades comparsa todos conocemos lo que es una comparsa entonces decimos el comparsa o la comparsa en atributos de personas el sentinela o la sentinela el guardia o la guardia los terminados en e por ejemplo tenemos conserje detective hereje intérprete de la misma manera utilizamos diferentes determinantes determinativos tanto para el masculino como para el femenino eh, puede ser comunes jefa jefe cacique sastre aunque también existen y son correctos por ejemplo decir jefe cacica y sastra, los últimos son menos usados, pero nosotros nos, dabam, nos damos cuenta que casica y sastra, esos son los femeninos, entonces cuando nosotros a veces eh, se escucha a alguien que dice sastra, como que nos reímos, también son correctos el uso de, este, de estos sustantivos comunes, tanto casica como sastra. Bien, vamos a ver los sustantivos ambiguos en cuanto al género. Son sustantivos determinaciones invariables que pueden usarse como masculinos o femeninos, pero sin experimentar cambios de significación. Debemos eh, nosotros tener mucho cuidado en lo que estamos nosotros diciendo. Dice aquí, pero sin, exper sin experimentar cambios de significado. Esta ambigüedad se da sobre todo en singular, por ejemplo, el mar, la mar, el hola maratón, el hola dote, el hola linde, el hola calor, el hola interrogante, el hola ané, el hola armazón. O sea, entonces, estos ¿qué ha ocurrido? que si yo hablo de, de las dos formas tan, tomando los determinantes el o la no han cambiado de significado siguen ten, conservando esa significación vamos a los sustantivos epicenos son de un solo género sin que éste haga referencia al sexo el género masculino o femenino de estos sustantivos Solo se manifiestan en la concordancia son muy frecuentes entre los hombres de animales por ejemplo tenemos la avestruz la cobra la perdiz la víbora eso para los nombres de animales en cuanto a las plantas tenemos el acebo el espárrago la palma el plátano el sauce y muchos otros eh, por ejemplo el acebo ¿Qué es el acebo el acebo es un árbol muy grande de de 4 a 5 metros de altura que siempre este pasa con hojas eh, verdosas este es el acebo un árbol gigante grande bien ahora eh, también eh, se hacen referencia por ejemplo a, a, seres, a seres humanos por ejemplo decimos la autoridad el emisor la persona esto es en cuanto a los sustantivos epicenos entonces no olvidemos que, eh, que estos sustantivos eh, son o sea eh, concuerdan o sea eh, hacen relación con su concordancia se manifiestan sobre todo en la concordancia. Muchas gracias eh, con respecto al género de los sustantivos, comunes sobre todo.